Hola, muy buenos días, tardes o noches Hoy estamos en un nuevo video de Bonetail en el canal del Copeviru Hoy vamos a jugar en modo demoníaco Ya que en el anterior episodio de un manco en Bonetail derroté al modo difícil nivel 3 No sé qué pasará, no sé cómo se comportará Yo creo que va a ser imposiblemente imposible ¿Alguien entendió eso? Para un manco como yo, no creo que le gane cada día intento mejorar la calidad de mis videos eh, No se mueve No le pasa nada No se mueve ¿Sí Es un sueño Tengo sueño No se mueve No, no se mueve Ignoren el ruido de fondo Es mi hermano intentando arruinarme el video Por favor Ahí está, no se mueve nadita Así que va a ser demasiado fácil Sí, Le voy a Le gané Es muy fácil la verdad No fue tan difícil como yo pensaba ¿Eh? Yo iba a hacer un corte pero de repente Se puso esto Ay, Se puso Es chara ¿no? Yo no me sé mucho de los personajes pero sí sé que este es chara Corre Corre Así Así me gusta chara Oye ahorita que me encuentro rima con cuchara Ni un poquito de daño Entonces va a ser muy fácil de matar Sí, va a ser muy fácil. Está bien muerto. <ríe> lo sabía. Nadie esquiva eso. Yay. Soy el más amo. ¿Pero qué? ¡Otra vez! Chichara la cuchara me asco me asco aunque me gusta tu música pero me das asco uy uy uy uy ah. casi muero Vaya, sé que lo logras la primera. Eso ya sería muy pro de parte mía. Vaya, ahí está. ¡Se murió! ¡Sí! Ahora sí se habrá muerto, ¿no? Ya lo maté tres veces. Ay, no me eches. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo esquivar! Pero ¿cómo lo mato si no lo puedo esquivar? ¿Cómo lo mato si no lo puedo esquivar? ¿Cómo lo voy a matar? Al menos llegué demasiado lejos Como no se mueve, pues voy a aprovechar para no gastar tanta energía Y lanzarle puro huesito a este el bueno Que se muera rápido Bien muerto Pero va a revivirlo Chichara no me puedes dejar un momento solo Un momento que te mueras igual que en el anterior episodio Que de hecho había ya hecho un video de este Pero el audio estaba mal Por eso lo quité de la lista no quería que ustedes escucharan bien feo la música Por eso tampoco soy un youtuber de baja calidad Intento que mis videos sean de alta calidad A veces <ríe> Otra vez me morí por andar hablando Ahora que me doy cuenta Si más adelante Si dejan suficiente apoyo En unos 75 epis, Videos nuevos si dejan lo suficiente me compro una computadora o lo que sea y me instalo este juego del real, el original, no este. Porque sé que esta es como una batalla final. Creo que si sí es así. Ahorita volvemos cuando ya esté en la siguiente fase. Ya estoy a punto de ganarle en su versión. Ahorita que lo pienso, en su última fase creo que, creo que sí, su última No debería No sé por qué, pero no debería De estar muy cerca de mí Al matarlo, debería estar muy lejos Por ejemplo, aquí la regué un hueso desde lejos que si no le regue si, sí, si sí, está grabando sí, si, si a veces me cae es porque estoy demasiado concentrado y porque no quiero que ustedes se aburran demasiado aunque eso lo va a hacer aburrir Cuando le quede nada más la vida verde. Lo va a atacar. Aquí. Ahí está. Está un poco más lejos. Esto va a estar re difícil. Porque no me va a dejar oportunidad de curarme. ¡No! ¡No tenía de... El corazón, nuestro error No Se nota que me echo Más manco que antes O más crack Pero aún así No lo mato Siempre lleva a la tercera fase Y no le puedo hacer ni un poquito de daño Tal vez así tenga que hacerle Mira como ahora Que debe de así Se queda quieto y debo de lanzarles en rayo láser Pero me malgastaría demasiada energía Eso no me gustaría Malgastar demasiada energía Porque si me quedo sin energía ya vale Creo que voy a matarlo con toda la energía que tengo y No descansar Esto va a estar demasiado difícil Ahora si sí voy a hacer en plan Ahí está, primera fase uh. Me salió re bien uh. Me quedé sin Se va a morir. Uy, no se murió. Ahí se murió. ¡Ah! Se murió. La segunda fase, a ver cómo me va con la segunda Un curado completamente, eso es bueno. Pero malo es esto: de que está demasiado cerca de mí. Ahí la hija Pero aquí. aunque hace que eso no le va a hacer daño pero al menos escucho cuando se hace daño o cuando le da un cuchillazo a, la, a los ¡Uey! al menos le hice daño antes de morir <risa> <risa> chicos el chat se quedó bugueado. <risa> se quedó rebugueado. pero creo que no es buena idea sufrirme tanto por si acaso se desbuguea se quedó bugueado chicos se quedó bugueado esta es la suerte del manco es la legendaria suerte del manco Toma un poquito de daño ojalá no se haya desbugueado terminó desbugueándose se fue muy buena la técnica que uso Es muy buena la técnica que uso Esperen un momento Y si la uso contra el último La última fase Tal vez si le gano hmm. Podría ser buena idea si con este lo estoy haciendo pedazos Con la técnica esta ¡Se murió! ¡Se mamut! ¡Se murió con la técnica! ¡Oh! ¡Qué chido! Pero no tengo... Esto es un fake. Adiós ¡Logré! ¡No! Estoy acostumbrado a esquivarle Pero puede ser de que si sí lo logre matar con la técnica no lo había pensado de esa forma, podría matarlo así, con esta técnica. Aunque ahorita no me sirve de nada, porque así simplemente con los huesos azules y con, el, con los láser pedazos, como este. Pero en la anterior vez casi me recupero, me recuperé, pero estoy acostumbrado a esquivar. Chicos, cuando está a punto de... En la tercera fase o en la última... Vuelvo. Dato curioso. Cuando uso la técnica, el Chara se queda bulleado. Miren. Se queda bulleado. Chara se queda bulleado con, con el truco. Se queda rebugueado. Y lo mato fácilmente. Ahora sí, corte. Ya está en la última fase. <coughs> No, es que se mueve por todos los huesos, ni siquiera llevar, no se queda quieto. Ya llevo bien hartas intentos, eh. Este video me ha costado mucho hacerlo. Ya volví. Cansa mucho. Estoy intentando ahorrar mucho. Más. ¿Qué? Pero si no me puede cancelar mis amores. Ya me enfado a este tipo. Vas a morir. No, se me quedó bullado, no... Ya me ha hecho una muerte. En la siguiente fase, seguimos. Ojalá no la regue por favor. La he regado. No le puedo hacer nada, en ese modo no hago nada ¡No le hago nada! Por favor, ya, por favor ¿Qué me volas aquí? Todo está ¿Qué? ¿Vieron? ¿Vieron qué pasó? Chicos, aquí dejo el video ya que he estado mucho tiempo intentando matar a este tipo No puedo Si quieren ver, si quieren que intente de nuevo, por favor, dejen mucho apoyo Mínimo 50 visualizaciones Porque está muy difícil, de verdad Me voy a rendir para ver qué pasa Y me voy a despedir Bueno Adiós, que les vaya bien, bye bye bye.